Además, que... no toma Oscar, intenso Come, Come. Eh, que manía con insistir que precisamente a la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 Qué duro tiene que ser cada día vivir lo que os ha tocado vivir. Yo no sé qué? si puedo. Lo que tiene que ser una... duro es aguantarte a ti cada día. Sí, sí, sí. Me compadezco sí, sí. de tu marido. Ay, mira, hay cosas. Que... Hola, estoy aquí. Es que ¿Qué Estáis de hablando de mí en mis narices. Vaya, no sabía que tenía el superpoder es que... de la invisibilidad. <risa>